Hola, ¿cómo estás? Hoy te traigo un mini tutorial para que puedas construir un ovni para la feria de ciencias de tu escuela. Este ovni es un modelo tipo prototipo, pero que conserva el mismo mecanismo cuántico que tiene un ovni de verdad en su interior para poder violar las leyes de la termodinámica y que podamos realmente volar en el cielo como lo hace un ovni. Nosotros lo que estamos viendo en este momento es la carcasa del ovni, por un lado, tiene que tener forma como de lenteja. Esta es una forma especial, también lo podemos hacer eh, <coughs> redondo, pero la forma de lenteja nos va a ayudar mucho a que el aparatito vuele. Bueno, ¿qué estamos viendo? Nosotros estamos viendo que en la mitad, primero que nada, de acá a acá, puede haber un metro y medio, dos metros o un metro, el cuerpo de telgopor, el cuerpo de telgopor y revestido por afuera con aluminio, con papel de aluminio. De esta manera nosotros ya tenemos la carcasa que sería de telgopor revestida de aluminio, papel de aluminio por afuera. Eh, en la parte de abajo tenemos que poner otro papel de aluminio que no esté tocando con este papel de aluminio, o sea, le dejamos una distancia. Por ejemplo, este termina acá, acá vendría telgopor, y luego viene un círculo de papel de aluminio. Esto es porque vamos a alimentar estas dos porciones con dos distintas energías, que va a ser con energía radiante, por un lado, para que se produzcan pequeños hilos eléctricos que salgan en esta dirección, para que puedan chocar con los hilos eléctricos de la éter y que estos se tengan que abrir al no poder atravesar una capa que sería como un blindaje de energía. Bueno, las dos cosas esenciales para que el ovni, digamos, para hacer el truco en la Matrix, es, primero, primero que nada, que nuestro dispositivo tenga un centro de gravedad. En este caso, lo vamos a hacer con una rueda, con un volante o un giroscopio que esté girando con un motor de esta manera nosotros a nuestro dispositivo ya le vamos a dar un campo gravitacional propio y luego para que las carcasas digamos para que toda la parte de aluminio se vuelva radiante lo que vamos a hacer con otro motor es hacer girar un disco de cobre este disco de cobre va a tener al lado un imán pero este imán va a estar fijo el lado norte del imán va a estar mirando al disco de cobre y de esta manera al hacer girar el disco nosotros con un cepillito de cobre que le acerquemos al borde del disco y con otro cepillito de cobre que le acerquemos al eje vamos a tener una diferencia de potencial pero no de electricidad sino de energía radiante y magnética la radiante la tenemos que llevar justo al medio de nuestro dispositivo y si es necesario ponerle algo que esté en punta, para que directamente ya no le cueste abrir a la éter desde el centro de esta pieza. Luego el negativo lo vamos a llevar al pedazo de papel de aluminio que nosotros pusimos separados del de la carcasa. Entonces este papel de aluminio al ser la parte magnética o negativa, y todo esto a ser la parte radiante o positiva, va a querer irse a encontrarse con el negativo y es por eso que el éter se abre y luego vuelve a querer inducirse por la parte magnética. Es así que nuestro dispositivo se ve como aumentado en su carga. O sea, nosotros por un lado nosotros vamos a emitir energía radiante, esta misma energía radiante va a salir y va a querer buscar su polo opuesto. Pero cuando la éter se abre, también hace entrar energía que es de la éter. De alguna manera, nosotros volvemos a recuperar la energía que nosotros habíamos introducido, pero vamos a recuperar una energía extra. Por lo tanto, cada vez nuestro dispositivo va a haber un, un incremento en su energía, una superioridad. Entonces, bueno, con estas dos cositas nosotros ya violamos la ley de la Matrix... Y podemos no solo hacer que este dispositivo vuele, sino que también se haga invisible. Simplemente es porque este campo radiante curva la luz, viene la luz, se curva, sigue todo el radio de la máquina y luego sale. Entonces si yo estoy acá parado, mi visión va a ser curvada junto con la luz y ahí yo no voy a ver al ovni, va a estar desaparecido. Eso es por el campo radiante. Luego el campo radiante sí o sí necesita un centro de gravedad para poder ser una semejanza con todas las cosas que hay en, en el cosmos, como los planetas y esas cosas que también tienen un campo radiante y un centro de gravedad. Así que bueno, yo les dejo este dispositivo que lo pueden fabricar fácilmente, ya dijimos que es de telgopor el cuerpo. Estos son dos motores, pueden ser de 12 voltios, pueden ser de 9 voltios, motores pequeños... Pero ya te digo que cuando uno viola la ley, no importa el peso que le pongamos adentro al aparato, porque está violando la ley, así que no importa. Cuando el aéter se abre, el aparato ya pierde peso. Y bueno, si pierde peso, por más que tengamos un bloque de plomo acá adentro, no importa. Perdió el peso, perdió el peso hasta del bloque de plomo. Así que por un lado abrimos la carcasa, le damos un centro de gravedad y con eso el ovni va a irse para arriba Nosotros deberíamos agarrarlo Con una soga Porque como es un prototipo Tampoco queremos que se nos vaya al espacio Y que no vuelva más Lo vamos a agarrar con una soga desde acá Simplemente para hacer las pruebas correspondientes Y no perder a nuestro dispositivo Si es que todo funciona Y sale disparado hacia el espacio Así que bueno, recuerden que los cepillitos No deben tocar las piezas de cobre Porque la energía se junta Justo en la parte del aire, así que la vamos a ir a agarrar acercándole el cepillo lo más posible, pero sin que toque la pieza de cobre, o sea que no le quite la velocidad. El imán es fijo, lleva al norte mirando para el disco de cobre y el sur para abajo. Acá le podemos poner unos rulemanes, lo mismo en estas partes, podemos poner unos rulemanes. Y bueno, y acá tenemos, digamos simplemente, qué es lo que sucede con, con todo lo que está en el cosmos digamos, estático. Lo que nosotros vemos cuando vemos un planeta, simplemente vemos una carcasa redonda con energía radiante y un centro de gravedad propio. El éter trata de comprimir, pero a la vez, al ser radiante, el éter se abre, se remolina y es como los planetas están en su gravedad. Esto que es el campo gravitatorio, el campo gravitatorio son dos placas, una arriba de la otra. La de abajo responde al volumen de la parte sur de la esfera, y la placa de ahí arriba responde a toda la energía del volumen de la parte norte. Es así que nosotros en estas dos placas tenemos a 2pi por r al cuadrado, 2pi, 1pi, 2pi. De esta manera nosotros ya podemos simular al espacio y a sus propiedades y poder avanzar en estas técnicas que nos van a hacer vislumbrar el futuro muy próximamente. Querido, querida, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo video. Un beso.